La idea es compartir un poema a lo sumo 2 y hacer una cosa más, más bien, más que una plataforma, una cosa más eh, comunitaria. Muy bien, sí, un aplauso para un poeta.